Se enfrentan a la policía porque no querían bajar el volumen. Vamos a ver esto y después vamos. Ahí en video. Eh? Claro, así es. Ahí tenemos el video del momento en que fue captado en que agentes de la policía y unos jóvenes se enfrentaban, resultando uno de los involucrados herido. Vamos a escuchar ahí el video de ese incidente. ¡Dios mío, mira lo que está pasando! ¡Toma! ¡Toma! Las imágenes son sensibles, pues pedimos disculpas, ¿no? Aquí, les porque este y Entonces, tienen que ¿por qué no entramos un amplio? Y tienen que cogerme a mí como de cuidado, estos ¿Eh? entonces ¿Eh? Fue pues un plan Entonces, Néstor, eh, según se escucha en el video que vimos, al parecer el hecho ocurrió en momentos en que jóvenes tomaban bebidas alcohólicas y tenían la música a muy alto volumen. Y los agentes entonces les pidieron, ¿verdad?, que bajaran la música. Pero se negaron y ocurrió lo que ocurrió. Mire. Me voy a explicar. Cuando viene a ver la gente, coge lo que yo voy a decir de otra manera, pero a mí se me importa, como dicen lo, los viejos de alta, a mí se me importa eso. Aquí hay muchas personas, no todo el mundo, que irrespeta a la policía. También hay ocasiones que la policía se pasa. Pero si a usted lo están mandando a bajar un volumen, que la policía no va por el gusto, sino es que llaman, hasta la misma familia suya llama a la policía cuando quiere dormir o algo. ¿No es sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, se vuelven brutos. En Estados Unidos, ¿usted ha visto estos shows? Dice que un ciudadano hay un trompón. A una ¿Eh? ¿Qué no pasa? ¿Eh? La policía de Estados Unidos no hace así de vale. Tiene. entonces siempre está bien que queremos una reforma policial que la policía cambie porque tiene muchas personas brutas eh, que no saben comportarse con los ciudadanos está bien pero usted como ciudadano debe poner el ejemplo claro. si a usted lo van a bajar un volumen bailo y después cuando ellos se vayan cualquiera o muévase de sitio pero no se ponga bruto porque ellos son más que usted no, que se fajó la trompa, al fin y al cabo, ¿para dónde va? Para la casa de ellos. Usted nunca ha visto que haya salido uno airoso de que le entré a trompar a la policía y me fui. Yo, yo sí tengo experiencia con eso. Cuando yo era más inmaduro, eh, Vito Bellé y yo sabemos de eso. <risa> ¿Tú te acuerdas <risa> la vez, Juan? ¿Eh? Entonces, no, porque cuando uno, cuando uno está en un momento de pique, de rabia. Uno quiere faltarle respeto a la autoridad, debemos... No, ahora a mí me paran y yo he tenido carnet de prensa y esto, y yo enseño todos mis papeles. Todo. Ahora, si se quieren pasar conmigo, yo me identifico, mire fulano. Pero es que hay mucho burro que cuando se sí. beben un traguito... Sí, porque esos tigres están borrachos todos ahí. Los, ¿Eh? tigres, que vayan, los tigres más brutos es cuando se ponen tan borrachos, borracho. ¿tú me entiendes? Exactamente. Y, y esa gente, hay que hacerle un llamado a esa gente, esa música alta, es demasiado alta. Hay gente que abusa de noche a las 10, a las 11 de la noche. Un domingo cuando al otro día se trabaja. Se trabaja. Y también, óyeme, y también las personas que hacen eso desorden son muy hábiles porque a la guardia no le hacen eso cuando se apega un guardia. ¿Eh? Sí, Cuando se apega cierto. un guardia, usted no ve que hacen eso. O, o tres o cuatro guardias. Dicamos una galleta, un guardia. Yo no lo he visto uh -huh. todavía ese, ese caso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque sabe lo que le aplican. El guardia no, no baraja pleito, como dicen. ¿No entiendes? Entonces debemos como ciudadanía, como jóvenes, como adultos, como lo que sea debemos respetar la autoridad claro y tenemos que saber que muchas personas se lo van a encontrar malo de que esa actitud que tomaron la policía la celestia y golpearlo pero no, saber y todo que todo el está... que graba bien <risa> no abuso pero no ven la falta es que, de respeto hacia es que la autoridad ellos estaban bajo consumo del alcohol o sea van a actuar de una manera cual van a querer darse a como autoridad tienen que hacerlo independientemente de todo en cualquier país lo hacen porque hay falta de respeto a la autoridad ya que tu trabajo son de animales, consumo. la gente son animales no, no deben, deben buscar la violencia, manera, aquí son está muy violentos. muy violentos la gente aquí. está bien que, que hay una, van a hacer una reforma y hay policías que no están aptos para bregar con gente ¿Tú entiendes pero esa loquera de usted beberse un trago de robo y querer privar más hombres que todo el mundo, después que lo cortan, andan como las mujeres de Gonzalo. ¿De no pueden ver sangre. Le eh, no oh, oh, oh. <risa> cae un hipío. Entonces le vemos, ah, ok, llegaron. Ah, sí, ya la vamos a bajar. Está bien, no hay problema. No hay que llevarse a nadie porque usted viene a dar un aviso. La policía dijo, no, no, llamaron. ¿Se entiende? Ahora, si llegan ellos de mala manera, no, mire, nosotros nos vamos ya para evitar cualquier inconveniente con ustedes. Exactamente. Porque otra cosa también que se llevan la la bocina y no aparece más nunca. Es otra cosa porque que entiende, ¿Y qué le harían ellos a la bocina? ¿Qué hace qué hacen en el cuartel con la bocina? Bueno, la le empeñan, me imagino. Pues deberían devolverla y meterle su multica. También. No, vaya a buscarla mañana, vea un ticket, eso la de usted, eso lo dijo usted qué. Porque claro que le empeñan, que lo No, no, yo dije que cuando viene a ver le empeñan porque ¿qué, qué, qué hace la policía con los con los vehículos, la vaina que se llevan. Y la silla, en este en este toque de que le recogieron una silla que el diantre, a la funeraria seguro la a mitad de precio. De la a de la vez de los plásticos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? <risa> ajá, ajá poquito esas sillas, porque ellos sí recogieron silla y mucha bocina, ¿Eh? entonces dime tú. En el parque de los rey, llevaron muchísimas sillas. Sí. Que yo iglesia... creo que, que a ti te dieron país de juía también. Eh. A, mí. Ay, los Ay, a, a mí, mí no. Sí, yo creo que sí. Uh -uh. Mira, yo me asusté <risa> cuando yo iba entrando que vi mucha guagua y presidenciales. no sabía qué era, pero es que aquí está una de las hijas de Luis Abinader. <risa> <Yes. risa> ¿Eh? ¿Caiga el flow, sí o no? Sí, sí. Cae el flow sí, de, de, de. Sí. Enfoca la flaco. <risa> ¿Y Mira, Flow, hija del presidente. De caiga Binadé. ahí. Del pop y toda la vaina. Popi, <risa> Flow <risa> a Binader, Caiga ella hoy. Los tigres de Jenny Matin que se paren. ¿Tú sabes? Se conoce muchachos. El ¿Y? flaco quiere que, que, que <risa> tú te <risa> pares. Para. <risa> Que ¡Párate con la eh, eh, ya anda! ¡Eh! ya! Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. eh, no, mira, está muy elegante. Pero, pero Primera Dama. <risa> está, el diplomático hoy? No, eh, eh, está Flow, hijas de Abinader. Aquí hay una de las hijas de Abinader. Ya tú sabes, ¿no? Pero una destreza que tiene Gasol <risa> en esa cámara tan grave. ¡Vámonos! Señores, nos vamos Suave, a la pausa a con el video de Osuna y Honguito. Estrenado Diablona aquí. Diablona Diablona Primera televisión Diablona Diablona Diablona